Bueno, ¿cómo fueron las vacaciones? Genial, geniales. Sí, igual me, me cansa descansar. Me <risa> cansa no hacer ¿Qué nada. Me cansa no hacer ¿Lo, nada. Lo, lo veía, lo veía en el Instagram con ese cuerpo tallado y no paraba de laquiarle. Digo, por favor. Sí, mucha sombra involucrada, eso, eso es verdad. Mucha sombra mucha, mucha palmera y mucho coco en mano. Pero a mí me cansa descansar. Igual está bien esto de estar tirado sin hacer nada un tiempo necesitamos a alguien que esté descansado en el grupo <risa> o sea necesitábamos a alguien que se hubiera ido de vacaciones bueno viniste y de ese de... Somos. bueno viniste de no mi amor yo estoy ensayando ocho horas diarias Ocho de horas diarias. Yo, ya estoy, yo siempre estoy por hacer algo viste <risa> yo estoy por debutar ahora con casados con hijos después viste tengo como la sensación de que este año fueron como dos años sí. o ¿No tres ¿No ¿tienes la sensación cómo está Florencio Varela bien muy bien bueno muy bien Pero muy bien, bien. Muy bien, con ese look no se puede estar Estoy no re puede bien, estoy re bien Re contento, para mí va a ser un año espectacular Ya lo está haciendo, hoy tiene un día espectacular Así que feliz Bueno, ¿cómo está el, cómo está el dúo? Porque yo no puedo decir que es banda, ¿Cómo están es los Pimpinela? Dúo. ¿Cómo están los Pimpinela? Bien Fueron cayendo Fueron los soldados, soldados. Ah, no se puede no, contar. No, no, no, porque si, si hablan, eh, sale Hay más. Hay que pagar. El decorado se calla. Es una época complicada esta. Bueno, eh, no te voy a preguntar cómo estás, Cotorra, porque has pasado un fin de año maravilloso. No te podés quejar... Lo dimos todo, hemos bailado, hemos chupado. Siempre está por hacer algo la cotorra. Siempre, siempre se chupa, nunca se enchupa. Vamos, vamos, José. La cotorra del verano, la cotorra, la vamos, cotorra del verano. Ella festeja, toma sida, come poncho, mucho pan dulce, toma dos. La cotorra del verano. Bueno, eh. Tenemos el video mío Para mostrar Chicos ¿Qué hay que mostrar De mi video? No no hay, no hay nada Otro Que mostrar video. Los videos Que había que mostrar Ya se mostraron ¿Terminaste desnuda chicos. La pileta o no? Ah, Ahí está No quiero decir ah, Que me tocó Con mi hijo más chiquito Porque los otros dos Se fueron con el papá claro. Ya era hora De que se vayan A hacer algo con el papá Estoy harta De tenerlos en casa Harta de pasar las fiestas Mira. Eh, Mi hijo Juan Me puso Feliz año baby ¡Ja, <risa> Feliz año, mi amor, te amo. Que tengamos un gran año. Feliz año, baby. Pues, chicos. Si no o sea, muria, bueno, y mi, hijito, mira, mi hijito Felipe mira, es lo más. Hermoso. Mi amor. Está. Bueno, le llevamos una mayonesa. De, fuimos a lo de Julieta Novarra, va a pasarla. Dice eh, que ya, ya está de vacaciones también. Es, ya, alguien más te, te, se tenía que ir de vacaciones. Llevamos una mayonesa de ave que no comió absolutamente nadie. Ah, ¿Qué che. cuando llegas con un plato y ves que.? Todo lo que trajeron otros es mucho mejor que lo que trajiste sí, vos. Claro. Yo dije, ojo, es eh, que esta, esta va a picar, ¿eh? Esta va a picar. La puse tipo pobre vieja, la puse en el medio, no la tocó nadie. nadie. Pero ¿quién la hizo la mayonesa de ave? Eh, la hice yo con mi amigo Leo gocio eh, Pero a ver, primero, tranqui primero tranquilizar. Vos tranquilizate. hiciste la mayonesa de ave. Ay, Florencia. ¿Mayonesa de ave? Que la mayonesa de ave se dejó de usar. Sí, ya está. Es muy menemista la mellonesa de Ana. Sí, es muy menemista. Eh, tan menemista que no la compió. Nadie la comió. Nada. Me dio vergüenza decir, me la llevo. Oye, que yo tampoco la voy a comer. Eso terminó. Eso, porque, la, yo día, la, porque yo vi cómo la Porque yo no lo hicieron. Pero para, para no nosotros, hacer... alguien que te no se comieron no, nada, dejarla ahí. No, dejála.